México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz. ¿Le sigues creyendo? Pero si son todos los mismos. Cámbiate de canal y decide con tu comunidad. Transmitiendo desde el corazón de la meseta Purépecha.